De premonición huyendo del terror temblando despertó y reparo en la luz del sol tras de nubes de sombría hijo no, no, no. en el aire no se siente igual el sueño persistió del cuello le tomó Y cruel visión La silvia se encontró La culpa regresó Y la emoción quebró su voz Al recordar un crimen de perversidad Bajo la luna una criatura ideal Las espaldas le has hecho con ansiedad le atrapó yeah. No es perdón, un alma se robó, su sangre derramó, y no hay suplicio, no hay un dios, solo el precipicio hacia la nulidad, siente la brisa de lluvia invernal, al borde se asomó, el sueño terminó.